Esta noche. Vamos a pasar muy bien. Este 24 de diciembre, cuando la rutina se detiene entre los tamales y el pavo, entre el nacimiento y el arbolito, llega la tradición musical de RCN, Archivo Tropical, especial para coleccionistas. Desde las 11 de la mañana, conducido por Sergio Alcázar, Archivo Tropical. Salsa, merengue y algo más por las estaciones de RCN que hacen de la Navidad una tradición en familia. La Red 1061, 949 Radio y Globo 989. Archivo Tropical, especial para coleccionistas.